Estamos aquí con Larry Over de nuevo, hermano, te veo. Gracias a Dios, aquí todo bien. Este, otra vez en la República, me siento como en casa. O sea, esto es mi casa, ya como hicimos nosotros. Y, y no solamente porque te sientes como en casa. Tiraste un dembow dominicano junto con la, eh, con lírico no. Que hasta se mencionó hasta en la revista Rolling Stone. O sea, no. o sea, ustedes tienen un dembow dominicano y ya tú eres parte de este movimiento. No, no gracias a Dios, sí, sí. Este, Bien agradecido con Dios por... por por, ¿sabes? por los resultados del tema, gracias a un tema mundial, un tema que a la gente le gusta, y esa es otra puerta más que se abre, ¿me entiendes? Agradecido con Dios que es lo importante. Lari, ¿qué tenemos para ti en este, en este 2019 o a inicio de 2020? Vimos con un tema tuyo con esta muchacha, con la, ¿es tu pareja o, es, o esto es un...? Sí. Esto es una... Esto es, esto es un algo... Actuado. No, Barbie, Barbie es una gran amiga, una muchacha que... que tenemos una bonita relación este, No somos esposos ni nada de eso Porque todavía nos acabamos de conocer Pero es una buena muchacha, este, tiene un buen talento Y, y la respuesta. ¿Me con el celular a veces? ¿Ah? ¿Me quieren con celular a veces? No, casi, casi siempre No, pero este... este Gracias a Dios, gracias a Dios Este, el tema se dio bien Un tema que a la gente le gustó Ese fue uno de los temas últimos que, vi, que, que he soltado este año Ahora ven un tema, este... Este, con Akin, que es un muchacho de Panamá, un muchacho sí que está empezando como, como lírico, le doy la mano, se llama este, Amor Duele, que es lo que viene ahora. Este, Y nada, ya, ya, este, 2000, ya este 2019 ya uno... aprendí muchas cosas, así que me enfocado en el 2020, que viene viene un disco, o sea, todavía no tenemos nombre, pero estamos trabajando track por track, viene la, la gira, este, viene muchas cosas, que es lo importante. Ese tema que hiciste con, con esta niña, con Balvin, eh, ¿es con la esencia de, de los 90, a veces con ese flow de perreo, playero, claro. sabes, está retornando ese, ese estilo. Mira, sí, este, este, fue un tema que yo escribí, me acuerdo que, que es un tema que flow, flow, más bailable, más, más para los tiempos de antes, esos paris de marquesina, como decimos nosotros. Y eso es algo que, que, que le ha gustado a la gente, ¿me entiendes? Es un tema, yo siempre me atrevo hacer cosas que son diferentes, que el tema habla malo, es explícito, vaina y cosas. Este es la esencia. No, y eso es lo que le gusta a la gente, y al fin y al cabo que lo escuche, que lo escuche, que no, que no lo escuche, ya. Ari, casi no te vemos con Farruco. ¿cómo está la relación tú y Farruca? Estamos bien, estamos bien, yo casi siempre, de hecho siempre estoy con él, pero casi no, no subo nada a las redes Él vive bien cerca de mi casa, siempre estoy con él, este, él, él tiene ahora muchos. mucho, o sea, Farruco está ahora mismo muy ajetreado Gracias a todo le va bien y, y sí, yo hablo con él, yo hablé con él ayer, yo hablé con él llegaba mañana O sea, él, mi relación es como si fuera mi papá, ¿me entiendes? Él es, él es el que fue el que me engendró, como me dice él, me parió Sí. Eh, Lari, te deseamos muchos éxitos, de verdad sí, que sí. No, y ese, okay. ese tema, eh, retornando a los, los tiempos de nosotros, estamos sí, más chicos. Sí, esos temas son así, de lo que le gusta a la gente. Yo lo hice con eso y me aprovecho Hace tiempo, nosotros, cuando nosotros salíamos y nos escapamos de la mente de nosotros para que papá es real y eso. Claro que sí. Gracias, Lari. Gracias a ti, papá. Aquí estamos. What's on, baby?